la educación tiene como objetivo que los y las estudiantes entiendan el mundo que los rodea, que descubran sus propios talentos y que puedan convertirse en individuos íntegros y en ciudadanos activos. Es una herramienta clave para desarrollar el potencial de las personas para que puedan elegir y llevar adelante su proyecto de vida. La educación es un derecho fundamental para ampliar las oportunidades y ejercer otros derechos humanos. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. También tienen derecho a la educación. Una educación es exitosa cuando todos los estudiantes son reconocidos y cuando la diversidad es celebrada en el centro educativo. Las escuelas deben crear las condiciones adecuadas, por lo tanto, para que todos los estudiantes crezcan y aprendan juntos. Es necesario educar en y para la diversidad para poder vivir juntos en esta sociedad con base en el respeto, en el entendimiento, en la cooperación, la solidaridad y la justicia. Sin embargo, en Uruguay, más de la mitad de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad asisten a la educación especial. Es decir, que crecen y se educan separados de los niños sin discapacidad. Una amplia mayoría de ellos no completa la educación media obligatoria. Esta realidad tiene que ver con las miradas que todavía hoy están instaladas en la sociedad con respecto a la discapacidad. 1.2. Miradas de la discapacidad y su vínculo con la educación. Es importante cómo miramos la discapacidad. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad fueron consideradas por la sociedad de distintas maneras y esta mirada sobre la discapacidad importa porque... Influye en las actitudes, en las prácticas, en las leyes, en las prestaciones y en los servicios que cada sociedad diseña para este grupo de la población. También influye en qué tipo de educación se les ofrece a las personas con discapacidad. La abogada Agustina Palacios distingue tres miradas predominantes que han eh, tenido lugar a lo largo de la historia a las que llama modelos conceptuales de la discapacidad. Una es el modelo de prescindencia, la otra es el modelo médico rehabilitador y la otra es el modelo social. El modelo de prescindencia. Esta forma de entender la discapacidad viene de mucho tiempo atrás, es la más antigua considera a la persona con discapacidad como un obstáculo para el avance de la sociedad. Este modelo se puede ubicar en tres grandes momentos de la historia de la humanidad. En primer lugar, cuando existían los grupos nómadas, una persona con discapacidad representaba un peligro para todo el grupo porque retrasaba la marcha. También en la antigua Grecia, las personas con discapacidad no cumplían con el parámetro de la belleza y de la fuerza que se esperaba y por eso se entendía que podían ser descartadas. Más cerca en el tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo en Alemania exterminó a las personas con discapacidad porque no cumplían con los requisitos de la raza aria. En la actualidad, lamentablemente, quedan huellas de este modelo conceptual de la discapacidad en las leyes que permiten el aborto por razones de discapacidad, por ejemplo. El modelo médico rehabilitador. Este modelo se inició en el siglo XIX, pero todavía está presente en algunas prácticas y actitudes de la sociedad. Desde esta mirada a la discapacidad, se encuentra en las deficiencias y en las limitaciones de la persona, y por eso es necesario curarla o corregirla. A través de la rehabilitación, entonces, se busca normalizar a las personas con discapacidad para que se acerquen lo máximo posible a un estándar eh, que cumple la mayor parte de la sociedad. Para este modelo, importa el diagnóstico médico y por lo tanto el tratamiento o la rehabilitación y no toma en cuenta el contexto social. Se cree que lo mejor es que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad estudien separados del resto en una educación especial con un programa y técnicas especializadas. Desde esta mirada más tarde, en el tiempo se cambió un poco y se buscó integrar a los alumnos con discapacidad en las escuelas comunes, pero todavía en aulas eh, separadas, en aulas especiales, o bueno, solamente aquellos estudiantes con discapacidad que pudieran adaptarse a cumplir con los programas de la educación común. El modelo social de la discapacidad es el que predomina hoy el día, surge a partir del movimiento organizado de la discapacidad en Estados Unidos y en Europa, en la década de fines de los 60 y los 70, que reivindica que las personas con discapacidad son iguales en dignidad y en valor, y esto desde un enfoque de derechos humanos. A diferencia de los modelos anteriores que ven la discapacidad en la deficiencia de la persona, el modelo social pone el foco en las barreras sociales y físicas del entorno que son las que discapacitan. Es decir, pone el foco en el contexto. La calidad de vida de las personas con discapacidad, entonces, depende del acceso a las oportunidades para vivir una vida plena. Es decir, del acceso de las personas con discapacidad a la salud, a la educación, al trabajo, al deporte, la recreación, etc. Por lo tanto, concibe la discapacidad como una problemática de la sociedad toda que debe producir entornos que se adapten a la diversidad humana, sin discriminación. No es un problema de los individuos. Este modelo se corresponde con el modelo de educación inclusiva, que implica que las personas con discapacidad estudien con sus pares sin discapacidad en las escuelas del barrio, en los liceos del barrio, en la universidad, con apoyos y ajustes si es que los necesitan. Evolución de las miradas con discapacidad. Esta gráfica es una línea de tiempo que ubica los modelos conceptuales a lo largo de la historia. En primer lugar, el modelo de prescindencia se ubica desde la antigüedad hasta los años 40 del siglo anterior, 1940. Y este modelo en la educación se condice con la exclusión de las personas con discapacidad del sistema educativo. Luego, el modelo médico rehabilitador se ubica en la línea del tiempo a fines del siglo XIX y siglo XX. Y ya sabemos que tiene algunos visos eh, de remanencia en, en la actualidad. Su vínculo con la educación es eh, este formato de educación especial, donde las personas con discapacidad estudian segregadas del resto de las personas, o integradas en las escuelas comunes, pero con aulas especiales o programas especiales. El modelo social de la discapacidad es el que se ubica más adelante en la línea de tiempo, a partir de los años 70 a la actualidad, y con respecto a la educación, eh, el modelo social se expresa en la educación inclusiva que apunta a la inclusión de todos los estudiantes sin discriminación en la misma escuela y centro educativo con los apoyos que necesitan. La definición actual de la discapacidad es la que Viene plasmada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que afirma que la discapacidad se genera cuando una persona que tiene limitaciones o deficiencias en alguna o varias dimensiones de su funcionamiento, tanto funcionamiento biológico, psicológico o social, se encuentra con barreras en el entorno que limitan su desarrollo y su participación plena en la sociedad. Por lo tanto, esta definición eh, se compone de dos elementos. La persona con deficiencia, que se encuentra con las barreras del entorno, que son las que producen la discapacidad. La discapacidad es entonces una condición o situación y no una característica de la persona. La persona se encuentra en situación de discapacidad porque se enfrentan las barreras esta situación puede ir cambiando a lo largo de su vida. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de eliminar las barreras del entorno y diseñar entornos para todas las personas, es decir, alcanzar una accesibilidad universal de los entornos. Para el modelo social de la discapacidad hay un concepto muy importante que es el de barreras. Y hay tres tipos principales de barreras. En primer lugar, las barreras físicas, que son los obstáculos materiales más visibles que impiden el acceso a los espacios. Estos pueden, estas barreras pueden ser urbanísticas, eh, por ejemplo, veredas, plazas, playas que no son accesibles porque les falta... Eh, las rampas, eh, las baldosas táctiles. Eh, también pueden ser barreras arquitectónicas, por ejemplo, estacionamientos que, eh, que no están acondicionados como para un auto, para personas con discapacidad o cerquita de una rampa y un itinerario accesible. También hay barreras mobiliarias, por ejemplo, cuando los escritorios, las recepciones no cumplen con la altura necesaria para que puedan ser utilizados por un usuario de sillas de ruedas. Eh, también barreras en el transporte, como por ejemplo, cuando los ómnibus de línea no son accesibles para usuarios de sillas de ruedas, eh, taxis que no, que no están adaptados, etc. En segundo lugar, las barreras en la información o comunicación son obstáculos que no permiten acceder a las personas con discapacidad a lo que se, están, a lo que se está comunicando o informando de forma oral o escrita. Estas barreras eh, pueden tener la forma de, eh, por ejemplo, cuando una película no tiene eh, subtítulos o cuando por ejemplo eh, para hacer un trámite no hay un no hay una persona un intérprete de lengua de señas que pueda eh, atender a la persona con discapacidad auditiva o por ejemplo, cuando circulamos una información en un formato escrito que no es eh, accesible para un lector de pantalla o bueno, un texto que no está en braille. Es para la educación fundamental, para garantizar la participación de todos los estudiantes, utilizar los formatos accesibles para los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, si tenemos un estudiante con discapacidad visual, brindarle eh, ya sea el texto en braille, si, es, si lee en braille, o en eh, también algún formato que sea eh, posible le, le, eh, su lectura en una pantalla con unos programas de software ade adecuados. Las barreras actitudinales eh, son un tipo de barreras muy generalizado que tenemos la mayoría de las personas y que son, son aquellas expresiones, sentimientos, creencias, acciones, prejuicios que tenemos las personas eh, internalizados sobre las personas con discapacidad. Este, ...porque los hemos aprendido de mm, otras generaciones o de lo que la sociedad nos va transmitiendo. Si no estudiamos con las personas con discapacidad en la misma escuela, eh, no las llegamos a conocer, quizás este, hasta de adultos, cuando, bueno, nos, o no o incluso podemos llegar a no vincularnos con una persona con discapacidad... Eh, si no la tenemos directamente en la familia. Estas barreras son un obstáculo y no permiten muchas veces a las personas con discapacidad acceder a los servicios, a los distintos ámbitos de la sociedad en el que circulan el resto de las personas. Eh, hay prácticas que tenemos algunas personas que se dan por desconocimiento o se dan por buenas, con buenas intenciones, pero que son eh, actitudes discriminatorias. A veces por sobreproteger a las personas con discapacidad porque pe pensamos o asumimos de antemano que no pueden. Aquí, por ejemplo, este, hay, muchas veces les damos un trato inadecuado, o muchas familias sobreprotegen o algunas las tratan de superhéroes o toman decisiones por las personas con discapacidad y no les permiten por sobreprotección tomar decisiones por sí mismas o equivocarse. Estas barreras actitudinales muchas veces son las que tienen mayor impacto. Otro concepto clave para el modelo social es el de accesibilidad universal y diseño universal. Este concepto fue creado por Ron Mace, un arquitecto y usuario de silla de ruedas en la década de 1980, y significa la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos y los servicios, así como los objetos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma posible. Por lo tanto, la accesibilidad universal beneficia directamente a las personas con discapacidad, pero también a otras personas. Por ejemplo, las rampas son útiles para los carritos de bebé, los carritos de compras, las personas mayores. Y, por ejemplo, la señalización universal eh, es muy útil también para personas que no dominan el idioma de ese lugar. En esta figura se ve la entrada a un edificio que eh, está diseñada de manera de que hay una escalera y al costado hay una rampa, lo cual asegura una accesibilidad universal a esa edificación. Estas tres imágenes nos permiten distinguir los conceptos de igualdad, equidad y accesibilidad universal, tan importantes para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. En la primera imagen se ve a tres niños de diferente altura que intentan mirar un partido de fútbol detrás de un cerco. La imagen muestra que si a los tres niños se les da el mismo cajón, es decir, el mismo apoyo, el niño más bajo no puede ver el partido. Por lo tanto, si se da a todos los niños el mismo apoyo, hay algunos niños que no se van a beneficiar de él. Es decir, dar a todos lo mismo es injusto para algunos porque necesitan otra cosa o más apoyo. En la segunda imagen, los niños se repartieron los cajones según sus necesidades. Es decir, que aquí los apoyos se repartieron con equidad, dando a todos lo que precisaban. Es decir, brindando a todos la intensidad de los apoyos que necesitaban. El niño más bajo recibió dos cajones y el del medio uno solo. El mayor no necesitaba apoyo para ver. Esto es lo que se hace con algunas políticas diferenciadas o focalizadas para corregir las desigualdades. En la tercera imagen se eliminó el cerco y se puso una red que permite a todas las personas ver desde afuera de la cancha el partido, no importa su altura. Esto es accesibilidad universal. Esto es diseño universal. Cuando diseñamos un entorno o un servicio, pensamos en que este sea accesible para todos. Materiales adicionales. Enlace al texto que complementa esta unidad. Video sobre modelos de comprensión de la discapacidad a través de la historia de la Universidad Continental. Video testimonial La silla de ruedas soy yo, de Rosario Perasolo más Juan. Fin de la presentación.